Hola queridos estudiantes, en este ejercicio vamos a resolver una de las aplicaciones que tienen lo, las ecuaciones lineales Entonces vamos a resolver este ejercicio que dice Una tienda tiene un 30% de descuento y ahora se vende un artículo por 9,95 ¿Cuál era el precio original del, product, del artículo? Entonces para esto primero tenemos que escribir el enunciado que nos están dando en forma de ecuación entonces, como es una ecuación, tendremos que tener nuestra variable. Esta variable vamos a llamar la x, y la x va a representar el valor inicial del producto. Entonces, valor inicial del producto. Sabemos que el producto en estos momentos está a 9,95. Y aquí nos están diciendo que al valor original se le aplicó un 30%, es decir, al valor original, al valor inicial, se le restó el 30% de ese valor. Entonces acá tenemos una ecuación simple, y lo que tendremos que hacer será despejar la variable, es decir, nuestra variable la tendremos que dejar, a un lado de la ecuación y los demás coeficientes al otro lado de la ecuación. Entonces para esto podemos sacar factor común x, 9,95 es igual a x que multiplica a 1 menos 30%. ¿Por qué sacamos este factor común? Porque si nosotros devolvemos o hacemos el proceso contrario que sería multiplicar x por el paréntesis x por 1 me va a dar x menos, aplicando la ley distributiva x por 30% me va a dar 30% x Entonces vemos que está bien despejado o que está bien eh, sacado el factor común Ahora tendremos que pasar a dividir este, este componente al otro lado de la ecuación para de esta forma dejar a la x sola es decir a un lado de la ecuación entonces obtendríamos que 9,95 dividido 1 menos 30% será igual al valor original esta operación nos da aproximadamente 14,21. Entonces x es igual a 14,21 correspondientes al valor inicial de la, de, del artículo.